It can crash. Bienvenidos un día más a Oniad TV. En el vídeo de hoy os voy a contar los 5 trucos que a mí me funcionan como responsable de publicidad en Oniad para optimizar campañas en Google Ads. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Son cinco trucos bastante sencillitos, pero vas a ver cómo te sirven para crear unas campañas de búsqueda en Google Ads espectaculares. Y quédate hasta el final porque te voy a dar un truco para que la exclusión de negativas no sea un dolor de cabeza. En primer lugar, uno de los trucos que a mí me ha servido para optimizar mis campañas ha sido añadir rangos de horas a mis campañas. Diréis, vale, es lógico, pero muchas veces estamos configurando las campañas y se nos pasa por alto. ¿Qué es lo que yo hago? Configurar mis campañas de lunes a domingo, pero siguiendo unos rangos de horas iguales para todas las campañas. ¿Para qué me sirve esto? Porque una vez que has creado la campaña y ha pasado un tiempo, vas a poder analizar en qué días y en qué rangos de horas tus campañas están funcionando mejor y de esta manera podrás aumentar las pujas para aparecer más en esas horas en las que mejor funciona. Lo que se traduce en un rendimiento mucho mejor. El segundo truco es la segmentación por provincias. Muchas veces, si por ejemplo tienes un e-commerce, estamos acostumbrados a hacer las campañas yendo a toda España. Pero esto es un error, porque de esta manera no vamos a poder optimizar las campañas tan bien como si las tuviésemos divididas por comunidades autónomas, provincias o incluso si quieres ir más allá por ciudades. En mi caso te recomiendo utilizar las provincias. Hay un montón de páginas web en internet donde puedes ver todas las provincias de España y simplemente copiar y pegar para añadirlas en bloque a tus campañas. Pero ojo, tienes que tener cuidado porque según cómo pongamos los nombres de las provincias, te va a coger determinadas ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona. Si tú simplemente pones Barcelona, Google Ads por defecto va a coger la ciudad. Tienes que estar muy atento a esto porque entonces no estarás cogiendo toda la provincia. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues muy fácil, en lugar de poner solamente Barcelona, ponemos provincia de Barcelona. De esta manera Google automáticamente te va a coger toda la provincia. Al igual que con los rangos de horas y los días, de esta manera vas a poder ver en qué provincias funcionan mejor tus campañas y en qué otras tienes que meterles un poquito más de caña. Si es lo que te interesa para tu negocio, claro está. El tercer truco para optimizar tus campañas son las audiencias en observación. Google nos brinda una poderosa herramienta con la que puedes alcanzar a determinadas audiencias, que puede ser que ya estén buscando tu producto, que muestren una intención de compra o que simplemente tengan una determinada edad que interese más a tu negocio. Así pues, lo que puedes hacer es poner en tus campañas audiencias en observación. Porque recordemos, hay dos tipos de audiencias, las de segmentación y las de observación. Si las ponemos en segmentación significa que nuestras campañas solamente se van a dirigir a esas personas que nosotros queremos. Sin embargo, las audiencias de segmentación se dirigen a todas las personas que busquen esas keywords que nosotros tenemos en la campaña, pero además van a observar a esas personas que componen esa audiencia y vas a poder medir si funcionan mejor o peor. De esta manera podrás aumentar o reducir pujas en aquellas audiencias que vayan mejor para tu campaña o incluso posteriormente ir más allá y reducir la campaña a segmentación. Es decir, dirigirte solamente a aquellas audiencias que mejor funcionen. En cuarto lugar, otra manera de optimizar tus campañas son los dispositivos. Normalmente, dependiendo de tu tipología de negocio, va a funcionar mejor unos dispositivos u otros. De esta manera, si segmentas por tipos de dispositivos, vas a poder ver dónde funcionan mejor tus campañas y aumentar o reducir pujas dependiendo de lo que más te interese. Y por último, el truco del almendruco que yo utilizo para no volverme loca a la hora de poner palabras negativas. En primer lugar, vamos a los términos de búsqueda de nuestras campañas. Ahí es donde vamos a ver todas las búsquedas que han activado nuestras campañas. De esta manera, seguramente habrán entrado búsquedas que no interesan para tu negocio. Por lo tanto, vamos a querer negativizarlas. Pero, ¿qué pasa? Que si cogemos las keywords, normalmente vas a utilizar concordancias de frase para negativizar esas palabras. Pero qué pasa? Que entonces la próxima vez que vayas a volver a mirar los términos de búsqueda, no vas a saber cuáles has metido en negativas y cuáles no. Por lo tanto, puede ser un trabajo que requiera de bastante tiempo y es muy valioso como para estar perdiéndolo en esto. ¿Qué es lo que yo hago? Pues muy bien, cuando estoy revisando mis términos de búsqueda, voy seleccionando aquellos que no me interesan lo que hago es negativizarlos en concordancia exacta. ¿Qué consigo con esto? Pues que en una de las columnas pueda ver si he excluido esos términos o no. De esta manera, una vez que los he excluido con concordancia exacta, vuelvo a seleccionarlos y cojo solamente la palabra con concordancia de frase que no me interese que active mis campañas. Así, cuando vuelvas a revisar tus términos de búsqueda podrás ver todos esos que ya has negativizado previamente con lo que te va a resultar muchísimo más fácil optimizar tus campañas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algún truquillo nuevo que no conocíais. Si sabéis de algún otro que a vosotros os sirva, dejádmelo en comentarios porque me encantará leeros. No olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.